Y así la vida nos va pasando Y unos lo encuentran y otros lo siguen buscando Mientras nos vamos estropeando Nos pasamos la vida esperando Que un día nos llegue la suerte Y seguimos esperando ilusionados Hasta que al día menos pensado Nos vamos Encuentras amores como experiencia, que duran muy poco, son amores de urgencia, que de consuelo nada, tampoco, que así la vida nos va pasando, y unos lo encuentran y otros lo siguen buscando, mientras nos vamos estropeando. Y también nos llegan amores, que nos causan muchas penas, que solo nos traen dolores, que consumen la sangre en nuestras venas. Y un día te llega un amor, que te dura y es un bien de Dios, que solo trae felicidad y alegría, te hace más feliz de lo que suponías. Y así la vida nos va pasando,